Buenos días, amigas, amigos. Seguimos con la historia de la historia. Hoy vamos a hablar de, de la escuela de Anales. El tema es amplio y vamos a repartirlo en dos episodios. El de hoy, el episodio 11 y la próxima semana eh, en el episodio eh, eh, 12. Bien, eh, Anales eh, eh, supone un modelo inalcanzable para lo que entendemos como como tendencia historiográfica, cumple todas las condiciones que decíamos en el episodio 8. Y fue fundada, como sabemos, por Mar Bloch y Lucian Febre, eh, eh, y, y tuvo pues, una duración larga, eh, casi todo lo que llamamos el pequeño siglo XX. Podemos poner el año 1929 como inicio. El año en que se crea la revista Anales, y 1989, eh, como punto final de, de, de, de la escuela, eh, como una tendencia eh, organizada. ¿no? Así, eh, las instituciones y muchos de sus aportes, que todavía hoy eh, eh, siguen siendo útiles, incluso necesarios, de, de, según para que ya iremos viendo esto. Eh, más bien en el episodio siguiente. Anales es, como también es conocido, una tendencia próxima al marxismo, tanto la definición de la disciplina como el interés por la historia social, el compromiso historiador, en tantos temas, pues ahí la hegemonía del marxismo, pues es, en el siglo XX, en el ámbito de las ciencias sociales, pues eso se reflejó también en el campo historiográfico. Pero se diferencia en una cosa muy esencial del marxismo, incluso del marxismo historiográfico. Y es que es una corriente de análisis que, que, que su, viene del desarrollo endógeno de nuestra propia disciplina y que solo se da dentro de la disciplina de la historia. Eso yo creo que es muy importante tenerlo en cuenta. Naturalmente nace y se desarrolla eh, anales, pues, según los diferentes contextos históricos y también disciplinares o intelectuales o académicos de cada momento a lo que haremos referencia cuando hablemos de los diferentes ah, anales con los que nos podemos encontrar a lo largo de un periodo tan prolongado eh, como son esos 60 años de vigencia de anales como corriente historiográfica. En España la mayor influencia de anales se dio en, en el área de historia medieval y, y también en el área de historia moderna, en parte porque los dirigentes eh, de las diferentes fases eh, eh, o periodos de, de los anales fueron medievalistas y... y y modernistas. Por lo tanto, hubo menos influencia de anales en el área de historia antigua, de historia contemporánea, una pena, porque eso también limitó la renovación en esos, en, para esas áreas académicas. Pero bueno, de todas maneras, hubo más influencia, sobre todo en el caso de contemporánea, por ejemplo, del marxismo, que, que también cumplió su objetivo. De superar el viejo paradigma eh, positivista. ¿no? Eh, Anales surge, eh, ya lo hemos visto en el episodio 10, surge de la crítica al positivismo. No vamos a insistir, ya hemos tratado eh, eh, en el episodio anterior este tema y aquí nos va vamos a referir a Anales en positivo, es decir, ver qué, qué aportes eh, eh, ofrece. A, a la manera de escribir y de entender eh, la historia como, como profesión. Solo vamos a numerar esos aportes. Es probable que eh, en, en, en capítulos posteriores dediquemos más atención, incluso atención monográfica, algunos eh, de, de ellos. ¿no? Estos aportes, junto con los que proporcionará también el marxismo, en, en algunos casos coincidente con, lo, con el listado que vamos a hacer ahora, eh, coincidentes pues, son los que nos dan entrada a nuestra disciplina al post-positivismo eh, análisis fue fundamental para, para obviamente para lo que hemos llamado la revolución historiográfica del siglo XX por lo tanto es muy importante si queremos hacer una historiografía al menos de tendencias eh, saber esto a la hora de ver los aportes vamos a hablar de, pues, de nuevos temas, de nuevos enfoques, de nuevos problemas, de nuevos compromisos, en los nuevos temas, eso es lo más conocido, Anales a, anima, a, más allá de la historia política clásica, el positivismo, tres especialidades nuevas, historia social, historia económica, historia de las mentalidades. En, en el caso de, de los enfoques, pues aporta la interdisciplinariedad, la historia eh, total, la historia cuantitativa, por, por influencia del eh, neopositivismo, el trabajar en un ámbito regional, lo que ellos llamaban las monografías regionales, hasta ese momento se trabajaba fundamentalmente en el ámbito Nacional por parte del positivismo también a nivel local, pero ellos desarrollaron el concepto de región dentro de, de los estados, etcétera Y de ahí salieron eh, importantes monografías de historia económico-social, como bien sabemos. Ah, en, en lo tocante a nuevos problemas, pues aportaron pues eso, el concepto de historia-problema, el concepto de corta, media y larga duración y el concepto de historia, que en su momento es una idea de Pierre Nora, que era un historiador más bien tradicional, pero con muy buena relación con, con los analistas, y, y que reunió un volumen, pues eso, la autobiografía, no solo intelectual o académica, sino la autobiografía de los historiadores franceses así más interesante, la gran mayoría vinculados a la Escuela de Análisis. Eso que en aquel momento pasó desapercibido, fue marginal, hoy tiene una especial relevancia como aportación de, de los anales del siglo XX. Y en cuanto a nuevos compromisos, yo destacaría tres cosas que diferencian eh, la, la idea de compromiso que tenía Anales, de la idea de compromiso que tenía arranque aunque él eh, se la guardaba para sí mismo, la aplicaba y no lo reconocía eh, públicamente a diferencia de análisis y en general de todas las corrientes intelectuales, y académicas e y historiográficas que ha habido. ¿no? Y me refiero primero a que han desarrollado la idea y la práctica como nadie del historiador colectivo Segundo, que han, que han practicado la alta y conseguido, que no es fácil, la alta divulgación, lo que, lo que hoy llamaríamos Escuela eh, Historia Pública, y, y por lo tanto que su compromiso no era solo para, para con sus propios colegas, eh, sino que buscando esos lectores y ese compromiso con el público en general. Y en tercer lugar, eh, estos primeros anales Aportan la idea de historiador ciudadano que, que representa Mar como nadie, porque como nadie lo representa ni, ni, ni, ni, ni, entre, ni entre los fundadores ni entre los que siguieron con, con esta corriente historiográfica hasta la caída del muro de Berlín. Me refiero a, al, al Mar Bloch m, judío perseguido por por los nazis, Almar Bloch que entra en la resistencia eh, un poco... Sí, por iniciativa de de, de de sus discípulos siguiendo a sus hijos eh, Almar Bloch que fue el, el líder de la resistencia en la ciudad de Lyon y que es torturado y asesinado por los alemanes en 1944 En el año 2004 eh, Trajimos a Santiago de Compostela a, a, a Ernest Bloch, a su hijo y al intelectual, y le cantamos en el Palacio de Fonseca eh, en La Marsellesa. Fue un acto muy, muy emocionante y muy merecido para una dimensión, de, en este caso de Bloch, que a menudo pasa desapercibida, de de, de esa pero... No se puede olvidar que la historia vive de, de, de la relación con la sociedad, es una ciencia social y, y que el historiador, eh, a, además de académico, es, es un, un ciudadano. Y si da ejemplos de ciudadano, pues eso naturalmente ayuda, a, en ese caso, a la corriente eh, académica que que fundaron, ¿no? y para él mismo eran ambas cosas, eh, sus ideas, digamos, humanistas y la historia que quería hacer eran cosas que iban, es, que, que eran, estaban estrechamente vinculadas. Eh, la, cr la cronología de los anales eh, es, eh, nos permite hablar de tres fases, de los primeros, de los segundos, de los terceros anales. Eh, anales tuvo una asombrosa capacidad para autorrenovarse y, y cada una de esas tres fases, de esas de de de épocas de, de, de anales, pues se corresponde naturalmente a contextos eh, distintos, ¿no? siempre hablando de contexto histórico, contexto académico e eh, eh, intelectual. Bien, los primeros anales es, constituyen la matriz fundacional de, de la corriente, está protagonizada por Marc Bloch y Lucien Febvre, y podemos situar su vigencia entre el año 1929 y 1956, que es cuando muere Lucian Febvre, 12 años después de, de su amigo y compañero eh, Marc Bloch fundan los anales en 1929 en Estrasburgo, en la Universidad de Estrasburgo. Estrasburgo eh, estaba en un territorio que disputaban Alemania y Francia después de la Gran Guerra, pasa a ser territorio francés, y estaba en la frontera, nadie quería ir allí. Bloch y Febber eran jóvenes, habían sido oficiales en la ejemplares también y valientes eh, durante la Primera eh, Guerra Mundial y bueno, fueron a donde no, que no quería ir nadie. Como <ríe> todo el mundo sabe que en la universidad se empieza siempre desde, desde abajo, en este caso desde la periferia. Me llama, siempre me llamó mucho la atención, aunque pertenece, digamos, a, a la pequeña historia de, de la de, de la historiografía y de la escuela de anales que se reunían en Estrasburgo los los sábados, eh, ellos dos, ¿no? pero rodeado pues de un un, un un geógrafo, un antropólogo, un psicólogo social, un sábado, imaginaros vosotros, eh, poner una reunión en la facultad o, o del departamento, o, o, pues, un sábado. Ni siquiera un viernes por la tarde. Tiene que ser algo muy urgente. Por lo tanto, no. Ellos, ellos estaban eh, un medio académico, pero eran, eh, vivían su profesión de una manera entusiasta y, y, y no tenían, por lo tanto, límites horarios para, para hacer historia y, sobre todo, para hacer historia eh, colectiva, que, que es lo difícil. Porque un poco que quiere contracorriente, es decir, el medio académico los aísla en despachos y, y, y genera mucho individualismo. Y en eso, pues, insisto, Anales es, es también ejemplar. ¿no? Anales nace en la periferia contra el centro. El centro era París. Y la Sorbona. La Sorbona era, digamos, el templo del positivismo en, en nuestro campo académico, donde ellos dirigían todas sus críticas, allí a Langlois, señor etcétera. etc. Con el paso de los años acabarán entrando en, en, en la Sorbona y también en las grandes eh, escuelas. Pero lo admirable de Bloch y Febre, bueno, Febre tuvo más oportunidad. Eh, Bloch no, porque murió joven, ¿no? pero ambos tuvieron esa posibilidad de, estar, de, de entrar en la Sorbona, en las grandes escuelas en el Collège de France y otros eh, eh, y ya. pero nunca pararon es decir, nunca dejaron de innovar o sea siempre pusieron digamos, el amor a la, a la disciplina y a su innovación y a su utilidad social por delante de su carrera académica. Le importaba más la carrera historiográfica que la carrera académica. También en eso fueron modélicos los fundadores de Anales. ¿no? El contexto de los primeros Anales pues, es entre guerras, en, un, en, un, en unos años en, en, que, en, en que la economía emerge como disciplina académica eh, y, y apoyada por los gobiernos porque en el año 29 es la gran crisis y, y, y los gobiernos pues tuvieron que intentar en la reconstrucción después de la primera guerra mundial que no pudieron tanto pero sobre, y, sí que sí, sí, sí, se hizo en mayor medida eh, después de la Segunda Guerra Mundial. Vinieron los 30 años gloriosos de, de desarrollo económico. En fin, que de, de alguna manera eh, la emergencia de la economía como disciplina académica influyó en los fundadores de Anales y que siempre tuvieron la ambición de hacer una historia total pero Anales se especializó de una manera muy temprana como los anales de historia económica y social eh, que es lo que, lo, lo que, lo que consta eh, en, desde eh, sus comienzos eh, en el título de la revista, después se amplió ese título, etcétera, pero eh, así nació los anales dedicados a la historia económica eh, social. ¿no? Eh, es muy importante también, algo ya mencioné, que como en estos primeros análisis crean instituciones, la revista en primer lugar, después eh, la Escuela de estudios en Ciencias Sociales, que nace en 1975, pero en realidad es el desarrollo de la sección de Ciencias Sociales que Lucian Ferb crea en 1947 en L'école Pratique dot Posteriormente se creará también la Maison de Sciences de l'Homme, que, que está en el mismo edificio de, de l'École, eh, en la rue Gaspal eh, eh, de, de, de París. En fin, eh, para terminar, concluyo diciendo que la clave del éxito de los primeros anales y de los que le lo siguieron fue siempre la interdisciplinariedad. Sí, ellos fueron capaces, primero, de asumir de otras corrientes historiográficas nuevas, como el marxismo y el neopositivismo, cosas. ¿no? Y aportarle también a esas corrientes, eh, por parte de Anales, pues, sus, propios, eh, sus, sus propias ideas sobre cómo renovar eh, la historia. Pero no solo lo hicieron al interior de nuestra disciplina académica, sino también, y fueron muy conocidos por eso, y fue muy innovador y muy fructífero, para, para el mantenimiento a lo largo de tantos años de la, de la escuela de Anales, también lo hicieron con las otras ciencias sociales. La cooperación fue permanente, eh, primero con la economía, con la sociología, con la eh, antropología, con la psicología, etcétera, Y ahí reside el secreto de, de, de la vigencia tan prolongada de Anales como escuela académica eh, renovadora. Bien. Eh, los segundos anales eh, tienen como referente a Fernand Brodel, se desarrollan entre los años 1956-1968, eh, eh, son los años a, que preceden al mayo francés eh, de 1968, que tendrá una gran importancia en la evolución de, de la escuela, eh, como veremos en el próximo eh, eh, episodio. ¿no? Entonces, eh, ese es el contexto eh, eh, de, los, de los años 60, que en el campo intelectual están está esos años en Francia, pero no solo en Francia, hegemonizados por el estructuralismo de origen lingüístico que, que Althusser, desde el marxismo, también promovió y, y le diestró en, en antropología, se trataba de moda el estructuralismo y, y estos segundos anales de Fernán Brodel pues, pues in, siguen trabajando sobre historia eh, económica y social como, como en la época de Bloch y de Feb, pero introducen la, la, la historia estructural también eh, el concepto de larga duración y pasan de. y ahí se pasan las monografías regionales a, a, a, a, en el, a, a, a, al interior de los, de los estados a la, a la macrohistoria eh, de, donde el objeto de estudio pues es como en el caso de la obra mayor de Fernán Brodel, Mediterráneo eh, en la época de Felipe II, el objeto de estudio pues es transversal e incluye eh, varios, varios estadios. Esta es el, el, la tercera aportación de los segundos anales que yo quería destacar. Y en cuarto lugar, la historia serial, Seriel. Eh, es decir, la historia cuantitativa de origen neopositivista tuvo una plasmación mm, en Francia interesante, la historia serial eh, que formó parte de estos segundos análisis incluso se prolongó posteriormente porque nacieron para, para hacer demografía histórica cuantitativa pero también se aplicaron ya en la época de los terceros análisis a, a la historia de la mentalidad yo lo hice en mi tesis eh, doctoral eh, por ejemplo, por tanto fue una aportación muy interesante protagonizada por Pierre Sonny que después ya para eh, en la época de los terceros análisis pues de alguna manera jugó un papel menor porque um, eh, Pierre Chigny, pues a diferencia de la, la mayoría de, eh, desde Mar, de los dirigentes de los anales, de Marbrock a, a Jacques Lugov, eh, pues que pertenecían a, a la izquierda, ¿no? no de una manera militante, pero sí pues, eran socialistas o comunistas, etcétera por lo menos en el grado de, sim, de simpatizantes en algunos casos como François Furet y, y Manuel Larroidery, como militantes incluso, ¿no? Entonces, pues dentro de, de así de una corriente um, académica pero progresista, yo, yo le escuché alguna vez a ellos decir que tal o cual eh, no entraban eh, en escuela en, en había otras instituciones en las que se podían encontrar más cómodos, se referían a Instituto de Estudios Políticos, a la Ecole de digamos, más conservadores, etc. No es así el caso de, de, de Piazzoni que hizo ahí una, una gran aportación eh, pues, eh, con, desarrollando la, la, la historia, la historia eh, serial. Bueno, eh, pues eh, nada más. Eh, si queréis saber más sobre los primeros y los segundos anales, yo creo que hay que leer directamente a a Mar a Lucien Febre y a, a Fernando Roel. De, de Mar Introducción a la Historia, el título original era Apologie pour l'histoire ou Métier Historien, Apología por la Historia o Oficio de Historiador. Eh, por parte eh, de Lucien Febre, yo creo que hay que leer Combates por la Historia. El, el, el, es una traducción, es la selección de algunos artículos de por una historia en parte entera, eh, donde aparecen cosas mucho más muy interesantes. De todas maneras, la selección que se hizo para la edición eh, que se hizo en Barcelona de Combate por la Historia es suficiente y es muy interesante para entender eh, los orígenes de, de la Escuela eh, de los Anales. en tercer lugar, naturalmente, eh, eh, la historia y, y las ciencias sociales. Donde Fernán Brodel pues, desarrolla la idea de interdisciplinariedad que atraviesa eh, eh, los primeros, los segundos y los terceros anales, y, y, y donde ya expliqué que explica un poco esa, esa capacidad de, de alrededor de la interdisciplina, explica un poco el éxito tan prolongado de los analos durante eh, 60 años. Pues nada más, eh, la próxima semana hablaremos de los terceros anales y, y los años finales de anales como tendencia historiográfica del siglo.